Bienvenidos, señores estudiantes. En el, para el estudio de la gramática, en esta ocasión me referiré a las oraciones coordenadas. Muy bien, empecemos. ¿Qué es coordinación? Las oraciones coordenadas, dentro de las oraciones compuestas por coordinación, son las juxtapuestas que constan de dos o más proposiciones, proposiciones unidas por medio de una conjunción entonces coordinar ¿Qué es coordinar es unir con enlaces o nexos que se llaman conjunciones coordinantes entonces coordinar sabemos que es unir con enlaces o nexos que se denominan o se llaman conjunciones coordinantes dentro de las oraciones coordinadas según sea el tipo de conjunción la oración compuesta da lugar a diferentes clases de proposiciones coordinadas de las cuales veremos solamente unas dentro de estas hay las copulativas las distributivas las disyuntivas y adversativas La relación en estas oraciones son de unión o sucesión en la que las proposiciones se enlazan o se unen por medio de conjunciones. Dentro, en las coordenadas copulativas las conjunciones que sirven de enlace o de unión son i, ni, e, ejemplos a María le gusta la pintura y a juan la literatura como ustedes pueden observar aquí se han unido por medio de la conjunción y ahora otro ejemplo juana ni estudia ni trabaja a esta hora como pueden observar en este caso en este ejemplo oración las están, las oraciones están unidas por los nexos ni observemos otro ejemplo yocasta toca el piano e irene entona una canción otro ejemplo para observar laura es responsable e inés es virtuosa como podemos observar en estos ejemplos propuestos observamos que la relación en estas oraciones es una suma de oraciones dentro de las oraciones subordinadas como su nombre lo indica las oraciones subordinadas no son independientes y a la palabra mismo la está diciendo están subordinadas entonces estas oraciones subordinadas es una característica de ellas que no son independientes puesto que forman parte de otra oración la oración principal de ella dependen y cumplen una función dentro de ella las subordinadas dependen de una oración principal y cumplen una función dentro de ella es decir, actúan como un sustantivo, como un adjetivo, como un adverbio en relación a la oración principal. En hay subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiales. De acuerdo a la función que cumplan dentro de la oración principal observemos un ejemplo recordé que la había visto antes en este caso recordé la oración principal y la subordinada sustantiva que la había visto antes la subordinada la oración sustantiva es una parte de la oración principal es lo visto por mí que la había visto antes es lo visto por mí el objeto directo del verbo recordar observemos dentro de las oraciones subordinadas sustantivas observemos el siguiente ejemplo van a darle un premio esa es la oración principal van a darle un premio esa es la principal no al mejor equipo si ustedes pueden observar incluso está con otro color que le diferencia esta frase es una frase sustantivada. al mejor equipo de donde analizamos que van a darle un premio se puede reemplazar por a quien trabaje con más interés que sería la oración subordinada sustantiva entonces se está reemplazando al sustantivo van a darle un premio a quien a quien trabaje con más interés en este caso esa es la oración subordinada sustantiva porque está reemplazando al está cumpliendo la función del sustantivo observemos va a llamar salomé a las 10 de la mañana. Como podemos ver, Salomé es el sustantivo o sujeto. Va a llamar Salomé a las 10 de la mañana. El sustantivo de esta oración es Salomé. Analizando el ejemplo, va a llamar quien tú ya sabes a las 10 de la mañana. Ese quien tú ya sabes es la oración. Subordinada sustantiva que está cumpliendo la función del sujeto o del sustantivo en la oración. En conclusión, cuando una oración cumple la función del sustantivo dentro de la oración principal, se trata de una oración subordinada sustantiva, como ya les había manifestado antes. Revisemos más ejemplos te traje lo que te había ofrecido nos interesa mucho lo que dice esa persona por ahí anda quien tú ya sabes tengo pases para quienes los quieran no me gusta que me hables así compraron un regalo para quien se lo gane como ustedes pueden observar en los ejemplos propuestos todo lo que está con, otro, con el color rojo corresponde a las subordinadas sustantivas como ya había manifestado estas cumplen la función del sustantivo o del sujeto dentro de las subordinadas adjetivas Recuerden que el adjetivo modifica al sustantivo. Observemos. Ayer se ahogó en el río un ternero joven. Miren, en este caso el adjetivo joven está modificando al sustantivo. El sustantivo en este caso, ternero. Transformemos el adjetivo con una subordinada adjetiva miren el adjetivo es joven si le transformamos quedaría de la siguiente forma ayer se ahogó en el río un ternero que tenía una semana de nacido que tenía una semana de nacido y es la modificación del adjetivo que en este caso era ternero joven se ha reemplazado por esta subordinada adjetiva que se lee de la siguiente forma que tenía una semana de nacida la señora anciana es tía de lupe si ustedes pueden ver incluso el cambio de color la señora anciana es el adjetivo que está modificando al sustantivo señora reemplazándole con la subordinada adjetiva en este caso se lee o se escribe de la siguiente forma la señora que vino ayer es tía de lupe aquí en este caso que vino ayer es la subordinada adjetiva finalmente para terminar daré lectura al siguiente pensamiento ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas o navegado hacia una tierra sin descubrir o ha abierto una nueva esperanza en el corazón humano el gracias